Un hombre te va a extrañar si haces estas 10 cosas. Es importante cuando tú realmente estás conociendo a alguien que te des a conocer tal como eres para que la otra persona y concretamente el hombre que quieres atraer a tu vida se sienta tan fascinado que quiera pasar cada instante que puede contigo. Generar esa emoción, esa sensación de querer verte, de no poder contar ya ni los segundos para poder hablar contigo se puede hacer siempre y cuando sigas cada uno de estos consejos que por supuesto tú ya sabes yo siempre he dicho, si necesitas cambiar un montón de cosas de ti hasta desper, desper, despersonificarte, hasta volverte otra persona, pues realmente no vale la pena tratar de hacer que alguien te extrañe o te quiera. Sin embargo, estos consejos están hechos para que se adapten a tu persona, para que tú te sientas cómoda con lo que vas a escuchar y lo puedas practicar de forma sencilla para que esto realmente mantenga tu esencia, porque al final extrañarte Vivirte y tenerte debe suponer una experiencia bella porque tú eres única, porque tú eres una mujer espectacular y fascinante, muy, muy, muy bella. Y por lo tanto, es importante que tengas a bien en cuenta tener estos, estos consejos para que los apliques y los adaptes a tu personalidad para que él quede fascinado, maravillado y diga yo me, con esta mujer me quiero casar. Joder, con esta mujer me quiero yo casar, así que si estás lista vamos a empezar, pero antes quiero pedirte que me dejes el emoji de un gatito en los comentarios, de esta manera sabré que este video te ha encantado y por supuesto suscríbete a este canal B-Lifers. Y como te has dado cuenta, pues últimamente mi estilo ha cambiado un poquito, ha dejado de ser un poquito más reflexivo y más tiradito a lo casual, así que espero que te guste este estilo por supuesto, ya volveremos a las dedicatorias, cartas, mensajes, pero por ahora sigamos con estos tops que dice 1, 2, 3 y empezamos. Hacer que un hombre te extrañe implica que tú seas única, que seas una mujer muy, muy difícil de asociar con otras mujeres. Hay un dicho que dice, todas las mujeres son iguales debido a que cada una es única. Es curioso y un poco paradójico, pero es cierto. Cada mujer es única en su forma de ser, su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de actuar. Y justamente es esto lo que realmente más se atesora de una mujer, la capacidad de ser cada vez más única. Lamentablemente muchas personas no tienen ese tiempo de relacionarse consigo mismos o consigo mismas porque constantemente están muy ocupadas en muchas cosas, en el trajín de la vida y no tienen esa libertad o esa capacidad de desarrollar esa unicidad. Que al final va a hacer que un hombre termine por extrañarlas Es por eso que antes de cualquier consejo Pues siempre, siempre, siempre te recomiendo Tomarte el tiempo de conocerte Explotar aquello que te hace única De esa manera no vas a terminar matizando con el entorno Sino que vas a ser totalmente única La unicidad no depende enteramente de hacer cosas extraordinarias Meterte botox en la cara o llenarte de qué sé yo, de implantes mamarios, por ejemplo, aumentarte los glúteos, no. Se trata de valorar aquellas cosas que ya te hacen única y sacarle partido. Así que aquí va el primer consejo, que de, de por sí ya te lo estoy adelantando, pero es este. Debes ser única. Un hombre, te va a, te, un hombre te va a extrañar cuando eres única. La unicidad se compone por la suma de todas aquellas partes que te hace una mujer cada vez más exótica, diferente y original. Difícil de encontrar ¿Cómo logras esto? Te doy un consejo muy simple. Si yo te preguntase, ¿qué opinas, por ejemplo, de un tema muy random, muy... muy... Uh, muy x, por ejemplo, ¿qué opinas de la desnutrición mundial que sufren los niños? Pues tú me vas a decir, hombre, que está mal, que triste y todo esto. Bueno, me estás dando una opinión que leíste de algún artículo, algún periódico y posiblemente tengas la misma opinión que 10.000 personas tengan. Pero si tú me dices algo más rebuscado, más interesante, has hecho un análisis has consultado artículos de la ONU, has, has consultado artículos del Banco Mundial, cualquier otro detalle, al final me vas a dar una perspectiva diferente. Me vas a decir, sí, pero solo en ciertas regiones del mundo donde hay eh, presión política, porque en la mayor parte de los países desarrollados, la, las personas sufren otro, otro fenómeno y es la obesidad. Entonces, cuando tú empiezas a contraponer, haces un ejercicio intelectual por tomar temas X random y de verdad, de verdad te culturizas, realmente los entiendes, los comprendes y los haces tuyos y generas un criterio propio, automáticamente te vuelves única porque al final tienes una oferta distinta de pensamiento y eso lo puedes tú colocar. ¿Qué consejo te doy? Lee, lee, lee mucho, viaja si puedes y trata de la manera de cada vez más aumentar tu acervo cultural. Número 2. Para que un hombre te extrañe, tienes que hacer lo siguiente. Dos, dejar ver tus defectos. La mayor parte de las mujeres intentan verse empoderadas, pulcras, imbatibles o incapaces de sentir dolor o ser vulnerables. Eso está muy bien para una película o para la Capitana Marvel, que dicho sea de paso es un... Personaje que está ahí solamente para cumplir una cuota social, nada más. Pero cuando tú realmente, realmente eres una mujer, mujer como tal, vas a tener defectos. Te vas a quebrar ante cualquier situación y no siempre vas a ser fuerte. No siempre vas a poder mostrarte imbatible. Hay, una, hay un dicho que dice, hay gente que llora no porque sea débil, sino porque lleva mucho tiempo siendo fuerte. Así que deja ver tus defectos. No tengas pena de demostrarlos. Número 3. La mujer que es extrañada, a la que, a la que extrañan, siente orgullo por sus cualidades. Te doy un ejemplo. Digamos que yo tengo la cualidad, que soy buen cocinero, pero me da pena decirlo porque de pronto van a pensar que soy un mandilón o de pronto dirán este, este tipo pues es muy femenino y debería gustarme otras cosas como las pesas o qué sé yo. Me da como penita mostrarme mi cualidad en la cocina porque qué pena, ¿verdad? Que van a pensar de mí. Sin embargo, si soy un hombre que estas cosas a mí me importan un bledo pues al final de cuentas las voy a exhibir. Me voy a enorgullecer, enorgullecer de mis cualidades y lo voy a mostrar. Tú posiblemente tengas cosas muy buenas, unas cualidades increíbles que no quieres mostrar justamente por miedo al que dirán. No tengas pena, muéstralo. Si al chico le vas a gustar, te va a amar con esas cualidades. Número 4. tienes carisma. Para que un hombre te extrañe, debes tener carisma. Debes tener la capacidad de mostrarte como una mujer cercana a él. En muchas ocasiones nos hemos topado con la mujer de... que que intenta vender una imagen de inquebrantable, frívola, totalmente arrogante. Cuando tú te muestras con carisma, es más fácil que él termine enamorándose de tu forma de ser, porque te vuelves una mujer segura de ti misma, muy capaz y muy ambiciosa, pero a la larga alguien cercana a él. Número 5. Sabes escucharlo. Una de las cosas muy importantes que toda mujer debe saber cuando está con un hombre es que también a él le interesa ser escuchado. En muchas ocasiones también los hombres, pues vivimos en un mundo de mucha soledad y a veces a la gente nos ignora demasiado compartiéndolo desde mi, desde mi punto de vista no tenemos mucho tiempo para socializar estamos más enfocados en tratar de salir adelante que cuando encontramos a una mujer que nos escucha y que nos valora que nos atesora y que nos presta atención al final llama la atención y terminamos por extrañarla número 6 tu olor lo atrae la realidad es que el olor es algo muy muy tierno en una mujer créeme hay mujeres de quien yo me he enamorado solamente por el olor, así que trabájalo, busca un aroma que diga que tú, que, que muestra tu esencia, un olor que te describa a la perfección. Número 7 cuidas tu apariencia. Mira, no se trata como lo dije al principio del video de que te tengas que meter y picarte el trasero con un montón de agujas para ver si te pareces a la Kim Kardashian. No, nada de eso, nada de eso, nada de eso, perdón, nada de eso, nada de eso, sino que se trata de que realmente tu cuerpo lo cultives con... Con cuidarte, con aplicarte crema en el rostro con, con realmente cuidar tu cuerpo, tu apariencia Verte pulcra y limpia, es lo más importante Al final de cuentas, no tienes por qué tener un físico de modelo Y crema, al final la belleza, la belleza siempre, siempre va a estar por encima De los cuerpos de estrellas de cine para adultos Número 8 Tienes una frase personal, algo que te distinga, algo que te hace eh, única Yo recuerdo haber salido con una chica hace un tiempo atrás Que ella tenía una expresión facial muy inocente de niña que me fascinaba cuando lo decía y cuando la, lo escuchaba Me encantaba, me encantaba, ahora mismo no la recuerdo Pero tenía una frase de etiqueta, una marca, de, una marca personal que cuando yo la escuchaba me recordaba de ella Y nunca lo había escuchado nadie más, solamente de ella tengo una frase personal, algo que te distinga, algo que te guste, algo incluso hasta un gesto o hasta un acento. Por ejemplo, puede ser que si seas mucho las palabras. Bueno, eso también es bonito. No te sientas mal de mostrar esa, esa, esa cualidad tuya porque al final es lo que va a recordar. Es un ejemplo, por supuesto. Número 9. Existe un lugar que te recuerde a ti. Para que un hombre te extrañe, también debe, estar, debe asociarte a una canción, a, a un aroma, pero más importante, a un lugar. Cuando él te invite a salir y te, si te da la oportunidad de que tú escojas su lugar, busca un lugar que sea único. Un lugar que cuando él llegue, te recuerde a ti. Número 10, y este es el último. Que me encanta bastante y esto te lo digo de verdad, te lo digo de compas, te lo digo de cuates. Número 10. Dejas ver tus locuras. Una mujer que es un poquito loca, un poquito locada, atrevida, un poquito eh, metidita en su mundo, atrae mucho. Al final de cuentas, lo que al final de cuentas, lo que uno quiere también es la experiencia y sentirse fascinado con la mujer con la que está. Espero que esos consejos te sirvan y te sean de grandísima ayuda. Por supuesto, a mí me ayudaría bastante que me dejes el emoji del que te hablé al principio del video, porque esto hace que el algoritmo de YouTube diga, oh, hay mucha interacción en ese canal. Así que déjamelo y lo otro, suscríbete para que seamos cada vez más y más miembros en este canal. Se fue tu amigo Marco y nos vemos en futuros videos. Un abrazo.